Nunca os han ofrecido protagonizar un anuncio de colonia? ¿Creéis que lo haríais bien? Pues no, no. No. Yo creo que nadie nadie nos tiene como referentes de oler bien. Bueno, porque no se han acercado a nosotros. ¿Tú imagínate que anuncian, pues ¿no? O oh, de Berto, huele como Berto y la gente piensa, nada. No. Me gustaría que el público, si queréis jugar, nos dijerais qué conceptos podemos introducir en el, en el anuncio. Lo que queráis. Bueno, una idea, un concepto sexy, ¿no? Para, sexy, por pues, ejemplo. Sí. El tipo de olor. Romero. ¿Romea, Romero. Romero. Romero, por ejemplo. Romero. Yo metería eh, toques de mandarina. es el nombre de tu pueblo. Ponle Cardona. Oh, vale. ¿eh? vale. O Cardoné. Cardoné. Cardoné. Cardoné. Cardoné. Cardoné. ¿Vale? ¿Habrá una música? Cardoné. Tú das las características. Tú dices, hola, soy Berto Romero. Hola. Y por lo que tú quieras, voy a, sí. voy a darte algo grande, sexy, para adultos. <risa> Anuncio, venga. Los toma Voy a impregnarte de algo. algo sexy. Eres adulto, tienes la edad legal. <risa> <risa> Ahí lo llevas. <risa> Colonia Le Cardone, Berta Romero. Con mandarina. Thank you.